Es terrible, desde que te fuiste, no existe corriente que me encienda, eras tú la que me iluminabas, ahora nada se enciende, para nada. Hay una flor, esperando florecer, la luz se enciende en mi cuarto, Estoy solo y no sé qué espero Cuando regreso a casa Me enciendo entero Soy como un desierto Espero la lluvia Me siento un niño que va a la escuela Estoy esperando una primavera Quizás llego a casa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 Estoy aquí sentado inventando música, me cuesta encontrar nuevas melodías, ni siquiera le pongo hielo al whisky, estoy esperando que vengas y me encienda. Parece que la flor comienza a florecer, la luz se va apagando. Poco a poco, en la penumbra quiero imaginarte Algo se enciende en mí, comienzo a amarte Hay una flor esperando florecer La luz enciende en mi cuarto Estoy solo y no sé qué espero Regreso a casa, me enciendo entero Soy como un desierto, espero la lluvia Me siento niño que va a la escuela Estoy esperando la primavera quizá Llego a casa y se enciende mi quimera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 Ahora nada se enciende para nada, ahora nada se enciende para nada.